Saca la jugada, suelta el pase de escape y es incompleto para el equipo de coyotes. Segunda oportunidad, 10 yardas para avanzar para el equipo negro. Va a buscar el acarreo, va al lado derecho. Y es derribado después de concesión que ocuparon en la primera jugada. Va con un acarreo nuevamente, va del lado derecho y va a ser detenido otra vez. uno de los controles de la jugada. Va a ser un acarreo. Y obtiene siete yardas Buen avance para la primera jugada de la ofensiva, digamos. Segunda oportunidad, cuatro yardas por avanzar. Busca nuevamente la carrera por el centro. Tiene avance. Jugada número 3 y dos yardas y media por avanzar. Con velos lado derecho, busca nuevamente el centro y se alcanza a escapar sigue moviendo las piernas pero al final de cuentas va a ser que retroceda la... con el casco naranja o Se la jugada una carrera y va a ser detenido parece que va a ser un duelo de defensiva. por avanzar así que es largo para su segunda o Se la jugada nuevamente una carrera ahora van por la banda del lado del equipo de vamos y termina siendo capturado ¿no? Bola, bola, Saca bola. Bola, bola, la jugada, una carrera, va del lado derecho. Y consigue buen avance. Blanca con azul. Primera oportunidad. Aún siguen en su terreno de juego. Saca la jugada, busca el pase y va a ser incompleto. Gana número 43 para el equipo de Gamos. El centro es bastante alto. Va a decidir hacer personal, pero llega la presión y va a ser detenido atrás. Gran trabajo. Avanzar, formación. Gemelos del lado derecho, un receptor abierto del lado izquierdo. O Saca la jugada, busca el pase, es completo con el stop. Consigue tres yardas, pero no va a ser suficiente. Del lado derecho tenemos dos receptores va saqueando las jugadas de escopeta. Van a buscar su primer pase. Está llegando la presión, está perdiendo el tiempo. Suelta y es incompleto. Formación, dobles en el terreno de juego. Nuevamente va a buscar el pase, se echa para atrás, rola hacia la derecha. Y va a ser... Trips del lado izquierdo. Un receptor abierto del lado derecho. La busca el pase. Va por el flat. Y es inmediatamente. Tenemos de regreso a la ofensiva de Gamos. Está en la yarda número 45 con su primera oportunidad y 10 yardas para avanzar. Vamos lado derecho. Va busca el pase. Encuentra el stop. El balón es demasiado. Segunda oportunidad. Ahora vamos a por tierra. Tiene buen avance. Y es. dos yardas para conseguir. La primera oportunidad. Y. Con, seguimos con el encuentro después de la pequeña llamada de atención hacia los coches. Vamos. Busca el pase. Es completo el stop. Segunda oportunidad para la ofensiva. Van por el centro. Y va a ser derribado en el teclado. Tenemos al número 9. No. Tercera oportunidad para la escuadra. Digamos a ver si pueden continuar con su ofensiva. Van con la carrera. Y va a ser derribado. Ahora tenemos al número 90 de Coyotes. Nuevamente después de la ofensiva más larga que hemos visto en el partido. Decidió hacer un acarreo. Va del lado derecho. Es derribado. Va a avanzar para la escuadra negro y naranja. Por la formación de trips del lado izquierdo. Va a buscar el pase, está llegando la presión. Y va a ser derribado atrás. Tercera oportunidad y más de 20 yardas por avanzar en zona peligrosa. Va con el acarreo del número 7 hacia la derecha. <muchas> Primera oportunidad, yarda número 45, territorio del de equipo de coyotes. Van con el acarreo del lado derecho. Tendremos segunda oportunidad, yarda número 43, territorio del equipo de coyotes. Pitazos y vuelan los pañuelos. Castigo en contra de Gamos Ahora sí se coloca la ofensiva. Van con el acarreo del lado derecho. Dice es la oportunidad. 16 por avanzar. Van a buscar un acarreo. a buscar vía aérea suelta el pase largo y es incompleto segunda oportunidad mismas 10 por avanzar ahora tenemos trips del lado derecho va a ser derribado de atrás gran trabajo trips del lado izquierdo va a el pase. suelta el balón es incompleto la derecha, opción de decide hacer la personal de Cruebac no. Tercera oportunidad, siete yardas por avanzar van a buscar el pase y es una pantalla, excelente recepción, moviendo las piernas tenemos jugada grande Primera oportunidad, zona peligrosa para el equipo de Coyotes. Van a tener acarreo del lado derecho. y tiene... Segunda oportunidad para Gamos. Ahí está el paso, está dando la presión y se va a escapar hacia la derecha, venía hasta el centro. por el centro, se deja ir y va a ser capturado, de lo 14 segunda el gol para la ofensiva y se va nuevamente con el número 21 bueno, continuamos En con los lado izquierdo Igualmente del lado derecho. Va a el pase, le llega la presión. Vuela un castigo. Y tenemos la captura. ¡Se está saliendo, Gamos! Saca la jugada. El engaño, va por el centro y es. Anotación para el equipo de Gamos. Intenta de punto extra. En ya de ambos lados y termina siendo veremos de regreso a la ofensiva de Coyotes, vamos a ver si logran devolverles el favor al equipo de Gamos intenta hacer una carrera de la izquierda la siguiente oportunidad van a buscar el pase Emilio se ve presionado, tiene que correr y consiguen el primero y diez. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. El menos de lado izquierdo. Vamos a buscar el pase. Suelta el balón, y Diez. Tercera oportunidad. Nuevamente, la jugada que les dio el primer y diez. Les consigue otro duro golpe que... Primera oportunidad Ya encontró un poco de ritmo el equipo de Coyotes Va a buscar nuevamente el pase Le llega la presión Suelta largo Y va a ser interceptado Temelos de ambos lados Saca la jugada, busca el pase Y a punto de ser interceptado Por el... Siguiente oportunidad, vamos con segunda y diez, bola de lado derecho, jugada de opción, decide picharla Y buen avance para el club de Gamos Nuevamente dobles y capturada atrás los septis echa para atrás busca el pase largo y es incompleto a punto de... ¡Oh! segunda oportunidad nuevamente formación dobles van por una carrera con el número 23 continuamos tercera oportunidad dos free otra vez para decir en optar. Quienes están los controles por parte de la escuadra de los gamos parten con tres hombres del lado derecho en la formación amenaza con disparo el equipo de los coyotes busca del lado derecho suelta el pase cortito casi se lo lleva el defensivo terminó haciendo la ahora parte con doble gemelo en la formación el equipo de los gamos un corredor atrás Acompaña este número 35, tercera y largo, busca del lado izquierdo, el pase cortito, que es completo, pero de inmediato está la tagleada de este número 24 por parte. Veo un corredor atrás, acompaña en la formación, mejor dicho, dos corredores atrás, hay un centro malo, intenta doblar la esquina, ya lo logró, se abre el hueco, ocho yardas en la... Corovac, número 4, mandando las señales por parte de Coyotes. Entrega otra vez con su corredor, viene Cedillo, se cierra la defensa y no va a ir a ningún lado. Son dos hombres del lado derecho en la formación, cargada precisamente hacia este lado de la formación. Amenaza con disparos, Cedillo con el engaño, la va a hacer personal el Corovac y nada y vamos con la segunda serie ofensiva del medio para el equipo de los gamos número 4 ahora manda las señales por tierra es jugada de engaño la hace personal y va a sacar una Digamos Mondragón está mandando las señales El centro un poco alto pero la va a ser personal Mondragón pero de inmediato la penetración Por parte de gemelo en la formación Un corredor atrás acompaña a Mondragón En el conteo otra vez El centro un poco alto deja con su corredor Número 23 que busca del lado izquierdo Nada Nada Número 23 equipo de los coyotes saca la jugada con siete número 7 cedillo pero de inmediato está conteo largo saca la jugada otra vez por tierra se logra quitar el primer contacto pero de golpeo es tercera y largo por el equipo de los coyotes otra vez con gemelos del lado derecho Saca la jugada, busca precisamente hacia ese lado. Le va a caer la presión. Suelta el envío, el pase que es completo. Un corredor atrás acompaña a ese número 14 que saca la jugada. Por tierra, del lado derecho, no va a haber nada. Doble gemelo en la formación, lo que presenta el equipo de los coyotes. Saca la jugada, va a buscar. Por el lado derecho, suelta el pase. Es incompleto. Saca la jugada, va con su corredor Número 23, del lado derecho Intenta doblar la esquina, pero le cae un muro Del lado izquierdo Lo que manda Delgadillo en la formación por parte de los Coyotes Saca la jugada, busca del lado izquierdo Va profundo, suelta el envío A una mano completo Coyotes en esta formación Delgadillo mandando las señales, saca la jugada, el engaño con su corredor, la va a hacer personal. Nada. La ocasión del corredor que lo acompaña. Saca la jugada Delgadillo. Tres pasos. Busca ya voló un pañuelo. El pase sin completo. Por la zona donde cayó el pañuelo. Debe ser un sujetando. Así es. Es un sujetando en contra. Delgadillo mandando las señales, son tres hombres del lado derecho en la formación. Hacia ese lado va a buscar, suelta el pase demasiado alto. Tenidad y larguísimo por avanzar. Delgadillo se mantiene los controles, este coreback número 12 por parte del equipo de Coyotes. Manda la señal, saca la jugada, le va a caer la presión. A ningún lado va a ir, a ningún lado. Manda gemelos del lado derecho en la formación. Por tierra Intenta doblar la esquina ¿Qué golpe le acaba de poner este, no? En la formación Un corredor lo acompaña Delgadillo saca la jugada Busca hacia el lado izquierdo No hay a quien Se le acaba el tiempo Delgadillo suelta el envío El pase que es completo Se abre el hueco Y vamos a ver hasta Tercera oportunidad Cuatro, tres yardas por avanzar Ahí está Delgadillo Mandando las señales Doble gemelo Busca Delgadillo el pase. Es incompleto. Regresa el señor Delgadillo con su número 12 en el jersey. Va con su corredor del lado derecho intentando doblar la esquina. Pero nada. Ahí está Delgadillo. Saca la jugada. Del lado izquierdo no hay aquí. Le cae la presión. El pase que es incompleto. ahí me parece se cambia de lado su corredor por tierra del lado derecho se abre la cortina por el centro no entra la formación un corredor a que acompaña y es el número 7 Cedillo que va a intentar ir por el lado izquierdo Un corredor atrás lo que acompaña a Mondragón, saca la jugada. Mondragón del lado derecho, el suelta el envío, el pase que es completo. Tienen el primero y diez el equipo de los Gamos. Está la línea de golpeo, ahí están tres hombres del lado derecho en la formación. Mondragón con el centro alto lo alcanza a bajar por tierra. Número 29 se quitó una, se quitó dos. Suelta la bola, vamos a ver. Ya había muerto la jugada, dice el oficial. Y nueve por avanzar. Mondragón mandando las señales. Saca la jugada. Mondragón del lado derecho. Busca el pase completo. Otra vez con Núñez. Ganando 5 por avanzar. Mondragón con el engaño. Le cae la presión. Bajan. Mandando las señales. Gemelos del lado derecho en la formación. Hacia ese lado se desarrolla la jugada, pero buen trabajo defensivo por parte del número 4, mandando las señales por parte de Coyotes. Un corredor lo acompaña. Hacia el lado derecho busca, le cae la presión y otra vez van a detener atrás. Número... Gemelos del lado izquierdo, un corredor atrás, lo que acompaña a este callback número 4. Por tierra intentan que se abra el hueco, pero hay una auténtica muralla blanca ahí. Mondragón, en primera oportunidad de 10 para el equipo de los Gamos. Saca la jugada, va a buscar del lado derecho, suelta el envío, el pase completo. Yarda 44 del territorio de los Coyotes. Saca la jugada, Mondragón del lado izquierdo, suelta el envío, suelta ¡Vamos ¡Va a haber devolución! Ay. Número 4, mandando las señales. Saca la jugada, van por tierra con problemas con los castigos. Saca la jugada, va profundo el envío, ¡el pase! ¡Es defensivo! Tres hombres de lado... Izquierda en la formación, centro es malo, vamos a ver quién recupera la bola, vamos a ver quién la tiene, es bola de coyotes dice el oficial. Con gemelos de lado derecho en la formación, saca la jugada otra vez por tierra el equipo de los coyotes, buena tacleada por parte del número 8 yardas por avanzar, tres hombres de lado, izquierdo en la formación. El centro es malo, vamos a ver, viene la presión y hasta ahí nada más. Tres hombres del lado derecho en la formación, un corredor atrás, coreback número 4, manda las señales, se echa para atrás, le cae la presión, otra vez este número 99 que está dando un juegazo. Gemeros del lado derecho en la formación, coreback número 4, van por tierra, hace el corte, doble corte. ¡Vamos! ¡Deme ayuda! <risa> ¡Vamos! ¡Se va a ¡Vamos! ¡Se ¡Vamos! a hacer! ¡Se va a ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!